Buenas tardes, hoy quiero leerles, compartir con todos ustedes, con todas las personas que me siguen en todas mis redes sociales eh, la columna que escribí este fin de semana para la revista Reacción, Reacción Revista Digital eh, y que tiene que ver con uh, la periodista directora uh, de la revista Semana en Colombia, eh, Vicky Dávila quien lanzó unos ataques muy fuertes con la, contra la doctora Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social hice entonces esta columna en relación a ese asunto y dice así, es bien sabido que la revista Semana propiedad del grupo Jilinski dirige su, dirige su nivel de información o desinformación hacia sus propios intereses, es decir este, abro comillas, medio de comunicación, cierro comillas, es el aparato informativo para darle alas o cortárselas al que ellos decían según sus conveniencias, esa tal vez es la razón por la que periodistas muy reconocidos del país dejaron de escribir sus, sus artículos y columnas en ese antro y manteniendo su ética y su independencia ahora están en medios que les permite expresar sus pensamientos de manera libre. El grupo Jelinsky, dueño de la revista Semana, también compró hace poco el periódico El País de Cali, demostrando así que su deseo es el de comenzar a generar un, un monopolio en la información como ya lo hacen otros grupos económicos en el país. Vicky Dávila, su directora, no ha pasado desapercibida en este engranaje mediático desarrollado para generar vistas y me gustas, más que para transmitir información veraz o generar equilibrio en la información. Recordarán ustedes todo el escándalo con la llamada comillas, comunidad del anillo cierro comillas, que trajo demandas millonarias contra ella al igual que su salida de la FM, sin mencionar la guerra que tomó contra el presidente de la época Juan Manuel Santos y que hasta hoy aún menciona de cuando en cuando. Han sido muchos los escándalos que ella ha generado, como defender al, para al paramilitar Andrés Escobar, la persona que en Cali arma en mano salió a disparar a un grupo de manifestantes, maltrató públicamente al secretario de prensa del Palacio en vivo y en directo, defendió a Juan, Gai a Juan Guaidó, me dedicó a mí una semana completa en su revista para intentar acabar conmigo, a pesar de que ni siquiera era conocido yo en Colombia, sin darme siquiera una oportunidad de defenderme porque pese a los ataques que realizó en mi contra, sus micrófonos estuvieron cerrados para mí. Ahí agradezco infinitamente a los usuarios de redes sociales, quienes amablemente salieron en de mi defensa. Cabe anotar que ella le pagó al abogado Iván Cancino para que me atemorizara a través de unos videos en Twitter. La periodista Vicky Dávila está casada con un miembro de la familia Génico, sí, del clan Génico, los mismos que han estado involucrados en temas de narcotráfico y paramilitarismo, precisamente su suegro ha sido condenado por corrupción cuando éste fue gobernador de un departamento en Colombia. Este artículo de opinión lo escribo pensando en los ataques que la periodista Vicky Dávila lanzó el día de ayer contra la doctora Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social de este gobierno, ataques bajos y ruines, refiriéndose a ella como abro comillas, una Chávez chiquita, una dictadorcita de medio pelo, sin vergüenza alguna, cierro comillas. Todo comenzó cuando una cuenta de Twitter llamada alerta NewsBankat247 publicó un trino que decía lo siguiente, abro comillas, urgente, según penalistas, Vicky Dávila podría acabar en prisión de 5 a 8 años por obstrucción a la justicia, fraude procesal y ocultamiento de material probatorio en el caso de Aida Merlano quien en 2019 le entregó pruebas contra, contra los Char y el expresidente Iván Duque, acompañado de una foto de la periodista Iaida Merlano en Venezuela durante una entrevista. A este trino la doctora Cielo que le dio un retweet, lo que desató la furia de la periodista, quien en otro trino dice que la directora de Prosperidad Social es peligrosa y malévola. Estos ataques de la periodista Dávila dejan muchas dudas frente a quienes tienen derecho a la libertad de expresión, porque si bien la prensa goza de ese derecho, pues, es también, pues este también es aplicable a la sociedad en general, es decir, así como Vicky Dávila por años ha insultado y maltratado a diferentes personas en Colombia, amparado bajo el principio de la libertad de expresión, también es cierto que no por el hecho de ser funcionaria pública una persona debe suprimir su derecho a expresarse libremente. Peligrosa y malévola es la periodista y su casa periodística, toda vez que en cualquier sitio de internet el lector puede encontrar la información necesaria que le permita saber quién es el clan génico, familia a la que ella está ligada por parentesco matrimonial y que contradicen la ética periodista de un periodista independiente, pues ella nunca ha siquiera cuestionado los delitos que incluso su suegro ha cometido. Ha guardado silencio frente a hechos de corrupción en el país, ha defendido a los pistoleros del barrio El Jardín en Cali, ha atacado duramente a comunidades que desde las calles han defendido sus derechos sociales, y si esto no es una conducta, abro comillas, peligrosa y, y malévola, cierro comillas, no sé entonces qué podría hacerlo. Por último, voy a recordarles, estimados y estimadas lectoras, que la periodista en cuestión se desplazó en 2019 hasta Venezuela para entrevistar a la excongresista Ida Merlano, presa en ese país, donde esta última le entregó documentos que probarían que ella decía la verdad, incluso se firma un acta de entrega, pero el país nunca conoció estas pruebas. Peligrosa y malévola, quien encubre información, quien teniendo conocimientos de actos indelicados y siendo periodista, se los guarda en secreto. Peligrosa y malévola, quien oculta los delitos de su familia para mantener su estatus, quien apoya que el pueblo que se manifiesta, se le que, quien apoya que al pueblo que manifiesta se le dispare, peligrosa y malévola, quien cree que es único dueño de la verdad, o quien piensa que el derecho a la libertad de expresión es únicamente suyo. Este artículo lo escribo para Reacción Revista Digital, invocando mi derecho como ciudadano y periodista a la libertad de expresión. Este artículo se llama Peligrosa y Malévola, ha sido escrito precisamente por todas las cosas que les acabé de mencionar que ocurrieron el fin de semana. Pueden encontrarlo en www.reaccionrevistadigital.com y o en todas mis redes sociales. Un abrazo para todos. Feliz tarde.